Presentando acá al, al, sobrepeso, ¿eh? al, creen, al sobrepeso. ¿Ustedes creen que sus eh, mujeres cuando trabajan, sus señoras, cuando trabajan, descuidan su familia? ¿Por uh, qué siguen se callados pues todos? Ya la pregunta no vale. dice machista. Qué difícil es la pregunta. Bien, ¿Ah? no, vale. Además dice chileno, no, no, o sea, no dice, yo pensé que era a, a los hombres, todo, no dice, general dice a los chilenos, o a sea, las mujeres también consideramos, parece que descuidamos nuestra Mal. casa. O sea, el 53% de las y los chilenos de las, de los Considera chilenos. que la mujer que sí. trabaja, descuida su casa Descuida es una palabra muy, muy dura Yo ¿sí? podría decirte algo en... Muy dura ¿Y, yo el hombre, entonces, y el hombre que trabaja no yo yo que su el familia. hombre que trabaja también. también de alguna manera está descuidando su familia No, porque... pero cómo descuidar y qué hace entonces cómo alimenta a la familia lo que está Por haciendo eso. es cuidando mm. a la familia y también descuidando familia. en este momento está cuidando a sus niños es, ¿no? es yo, estoy, yo estoy trabajando en la y les misma lleva misma después el, el pan a sus bocas gracias a este esta labor que él desarrolla y paga el Perne papelito, papelito tú, tú. con que así es No, claro. pero se refiere ¿Sí? al descuidar el, el concepto que hay asociado a esta encuesta encuesta y acá, de la encuesta <ríe> perdón es <Sí>. con la <ríe> gente del mercurio <ríe> pero con, la encuesta es cariño de la universidad católica y de no pero se refiere al descuido al cariño No, yo entiendo para dónde va pero es que espérate, pero si no se entienden aquí conmigo, si yo no, yo no me llamo Juan Adimar, ver, yo, Ramón, es, no. es franquista. <ríe> ah, Lo que pasa sí. es que ya la pregunta como que refleja o, o da a entender que las mujeres como que somos las que cargamos con la responsabilidad de cuidar nuestra Muy casa. Sí. En el fondo como 53% de la gente quiere que las que la mujeres se queden en la casa es sí, una lectura que no Hijos y tareas domésticas en el fondo. Sí. Una, esa, una, una, una visión colonial de la época de la encomienda. No, pero fíjate que es bien actual también, porque me, puedo contar una anécdota ¿Por ¿Por Me pasó ayer que se, pasó? se juntó mi. Paulina, mi señora, con, con los niños se juntaron a comer un sándwich. Ella llega primero. Un, un, un, un, un, un sándwich <risa> para un cada uno. <risa> Mauricio, Mauricio. Se, juntaron, se juntaron a comer. Todos los días. Se juntaron conmigo en seis. <risa> y yo me sumé después. O sea, llegué, llegué más tarde. Ella llegó en un lugar, ella, en, ella, en un, un restaurante. Ella llega. Ella eh, pide los sándwiches, ella, eh, yo llego después y me siento, y, me, y yo le había pedido que por favor me pidiera una cosita ahí para comer, y, y llego y me siento al No, ¿Un, un crudo. ¡Qué rico! Un crudo se puede saber eh, en muy bien. ¿En el local ¿no? o eh... no? Dejémoslo pero ahí, nada, pero bueno, contiro, bueno contiro, con ahí. me dio hambre. El, el crudo! El crudo, el tú le echáis eh, el crudo con ají, ¿no? O sea, mezclay, O sea, que venía con ajícito verde ya. al lado, ¿no? El cebollita, su verde. ¿Pepino? Y venía con pepinillo. Y su jugo de limón, mucho limón. ¿Te gusta una gotita de de aceto balsámico, ¿te gusta una gotita de aceto balsámico? Pero ¿cuál bueno, es ¿no? la idea? Estoy... Ah, le pones aceto ah, al crudo. Sí, le puse un poquito y, y, y, y un poquito de aceite de oliva y pimienta. Ya, y perdón, qué nombre marca, pero con un fanchop, ¿cómo te lo mandaste no ahí? No, no, entonces, porque yo no estaba, andaba manejando, entonces fue. ¿Con qué le pasaste? Sano, ¿Con, ¿Con qué le No, ah. porque andaba, andaba manejando. ¿Cuánto, ¿Y cuánto estabas echa y la mayonesa un poquito? Ah. ¿El cuánto estabas le no, no, mayonesa la mayonesa? Sí, mayonesa. ¿Puedo terminar la ley? Bueno, el tema es que mi señora llega, pide para comer para todos y luego pide la cuenta. Y llega el garzón, muy gentil, muy cariñoso, sí, sí, pero me pasa sí. la cuenta a mí. ¿Viste? Claro, machismo. Si, ella, ah, si ah, ella había pedido la orden. Si ella había pedido la cuenta, si, si ella había dijo. llegado antes, si ella ordenó todo. ¿Por qué la cuenta me la pasan a mí? Exactamente. ¿Es cierto, Es eh? eh, un, un buen ah. punto. Es el machismo que está implícito, está, está en, el, en el subconsciente. Oye, pero Mauricio solo va al 18 a, a provincia, está ahí en una fonda y quiere sacar a bailar a, a la mujer que anda contigo. ¿Le pide permiso ¿Le al a Mauricio? ¿Le pide permiso a ti? Eso. Claro. ¿Puedo sacar a bailar a... a la dama? A la dama. No, a la dama. No, es a dama. Viejo, yo yo tengo Nueva pero en el cuerpo. <risa> ella hace lo que quiere. Soy un hipster. No, pero claro. No me... ¿Ah? Muy machista la encuesta. Mauricio, <risa> tengo una duda nomás, Mauricio. El crudo, hay uno que es con huevo, que es el tártaro. El, tártaro. No, a mí no, el crudo. crudo, muy bien. No, no el crudo. ¿Sí? El, crudo yo, sé dónde el crudo, este. crudo. yo sé dónde fuiste, ¿verdad? Sí, ah, yo también vení. Eh, me, eh, que... me también ah, me me tiene razón, Mauricio, el Yo estaba con mi señora y un amigo, y mi señora quería hacer el amor. Lo digo sí quería hacer el amor, y me dice sacate la ropa a mí. ¿Por qué me dice a mí? No le dice a mi amigo. Sí, sí. Qué machismo, obvio, ¿eh? Qué machismo obvio. Es que hay una cosa como que está tan, tan definida que Hay que botar la barrera de la, de la... Habría que saber cuántas mujeres de esa encuesta opinan eso es, porque Eso decirle, Esto Ari. como que se me aparecen las niñas del metro Que no le querían dar el asiento a la embarazada Y como que no es muy solidario el género, ¿eh? el, el, el género femenino Puede ser que las mujeres también sea pues, seamos culposas, Verne nosotros ¿Sí? ¿Sí? también como hay, hay mucho de, como de culpa Dice, La dificultad de la mujer para conciliar su dedicación Al trabajo y a la familia es una carga Que aún pesa fuertemente En las chilenas, porque si esta encuesta la hacemos En otro país, yo te aseguro que el resultado A lo mejor puede ser distinto Dice que la opinión coincide con dos realidades Del mundo del trabajo eh, En Chile, el 48,3% de las mujeres En edad laboral Trabaja, cifra que nos sitúa entre países con la menor tasa de participación laboral del mm. Octe. Entendí, si no entendí. Eso al final, cariño Se ¿tú? me fue un poco el aire. Sí. sí. Pero por ejemplo, vaya a la encuesta que sí. El... ¿Las mamás de ustedes trabajan, por, ¿trabaja, por ejemplo? Mi mamá sí, trabajó. Jubilaba sí, toda la vida. Toda la vida sí? trabajó. Sí, sí. ¿Y tú sientes que... chico, Cuando tú eres chico te. ¿Te, ¿Te, tú, ¿te sentiste abandonado? No, no, sí, me cuesta un poquito cuando, cuando tú eras más, más chiquitito, po. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasaba con el tema de Cuando la yo Era chico tenía pelo y era precioso, la no, no, no, no, no. ¿La foto? era rubio. No, puedes creerlo. Era ¿verdad? bonito, ¿recuerdas? ¿Sí? Es verdad, era sí, bonito. Sí, no, no, con respecto a, a la, eh, la, la, la crianza, cosas? Cosas? O sea, la tu mamá. No, ningún problema, o sea, mi mamá llegaba a las 6 de la tarde y ningún problema, no. Igual era mi papá, por ejemplo, que trabajaba en ferretería, iba en la mañana a la ferretería y después volvía a almorzar a la casa. Que ahora ya ¿no? no se usa es siesta. necesita 15 minutos. Oh, ¿Tú te duermes una siesta? Bueno, ustedes tienen un horario que yo los lo, lo aplaudo cada mañana que vengo acá digo, increíble cómo, ¿cómo no, lo hacen. Todos los días, ¿no? Ven acostándose y alarma ¿Cómo lo hacen? Pero ¿cómo duermen siestecita cuando se van de acá? ¿Es parte de su rutina la siesta o no? No, estoy en, estoy en, no, <risa> en, <y> no en el caso. Pero, a ver, Lo que pasa es que a mí. Ejemplo, los 15 minutos que mucha gente dice, a mí, yo como tengo problemas para dormir, yo tengo que, tendría que, yo necesito dos horas mínimo. Claro. Entre que pongo pijama, me tomo los ruedos, pongo la pata. voy al día de. Todas esas cosas ya son Yo no es un asiento, es un proyecto fondar. Eso ya <risa> es, es, es, es Es como una instalación. Papá, pasa es, de el papá se portura al fondar que, que no domicilio. Yo duermo, pasta? porque no sé papás. Cosas de uno. Pero tiene Yo duermo siesta todos los días. Sí. En mi auto, abajo, auto. en el menos 3 Al que quiera pasar por ahí, un <risa> invito a que se asome ¿Ah, sí? Oye, son... No, si es verdad Es verdad Son... son rico 10 minutos te un o 15 uh -huh. minutitos Y pongo la alarma ahí del... yo usted? no entiendo a esa gente que... Oye, está en toma día, los un día, me encontré, ¿eh? Atención, estaba un ex director del canal me